Hola. El día de ayer se dio a conocer en Colombia que la Fiscalía General de la Nación archivó las investigaciones que estaba realizando contra el reconocido periodista colombiano Holman Morris. Recordemos que Holman Morris había sido acusado en el 2019, mientras era candidato a la Alcaldía de Bogotá, de violencia familiar. También una periodista muy reconocida en Colombia eh, lo había acusado de eh, acoso sexual. Eh, pues la Fiscalía decidió archivar las investigaciones, uno porque no encontró méritos para continuar la investigación, porque no encontraron pruebas. No, lo, las personas que denunciaron no pudieron probar que estos delitos habían sido cometidos. Así pues que eh, para las personas que alegan que no es una declaración de inocencia, sí es una declaración de inocencia, porque aunque el documento no dice es declarado inocente, pues simplemente no lo hace porque no estaba en juicio, porque la, las investigaciones nunca pasaron ante un juez de la República. Las investigaciones que estaba haciendo la Fiscalía General general de la nación para poder acusarlo ante un juez, no pudieron continuar porque la fiscalía no halló las pruebas que, que necesitaba para poderlo acusar. Así que esto sí es una declaración de inocencia. Entonces, eh, pues esto pone muy contentos o nos pone muy contentos a quienes hemos defendido a Holman Morris, a quienes le hemos acompañado desde siempre, a quienes, quienes nos hemos mantenido ahí, al pie de él, ayudándole en toda esta batalla y dándole fuerza en toda esta batalla. Eh, esperaría yo que eh, con esta eh, declaración de inocencia, porque sí es una declaración de inocencia, yo insisto, pues eh, Holman Morris pueda recuperar eh, su estatus político, por lo menos, por lo menos eso, que pueda salir tranquilamente. Hacer una campaña a, a la alcaldía si él quisiera o que pudiera ocupar un alto cargo dentro del gobierno colombiano. Eh, yo les recuerdo que eh, la campaña que Holman que realizaron contra Holman Morris en el 2019 era una campaña que buscaba única y exclusivamente eh, apagar su carrera política para poder darle vida a la carrera a la carrera política que había emprendido Claudia López para ser alcaldesa de Bogotá. En gran parte eh, que Claudia López hoy sea alcaldesa de Bogotá es porque mucha de la gente que tenía a Holman Morris votaron por ella al eh, haber sido este acusado por delitos que hoy, casi cuatro años después, se comprueban que, eh, que eh, era únicamente un montaje para poder llevar a otra persona a la alcaldía, para poder dañar su camino a la alcaldía, ya que Holman Morris representaba como alcalde de Bogotá, si hubiera llegado a hacerlo, eh, la realización del metro subterráneo, eh, la no continuación de Transmilenios eh, y hubiera eh, seguramente implementado en Bogotá todos los programas que venía Años antes implementando la Bogotá Humana de Gustavo Petro Que hoy es presidente de la república El presidente Gustavo Petro compartió en su cuenta de Twitter eh, Veo que con felicidad este anuncio Así pues que eh, con eh, este, nue este nuevo resultado para este proceso eh, Hay Holman todavía en la política para ratos Un abrazo, les hablo Generosos, síganme en mis redes sociales Chao, chao